este acontecimiento este acontecimiento ético político este acontecimiento que nos trae más humanidad que nos va a traer políticas de cuidado esta ley nos la merecemos nunca nunca nunca va a ser el techo de nuestras aspiraciones. Venimos por